Todo vuelve. Todo pasa por algo. El que se va... No hace falta. Lo que se hace se paga. La vida. La vida es muy injusta. ¿Saben? Ella nos ha enseñado a valorar lo que tenemos y a quienes tenemos. A veces tenemos tanto miedo de continuar que nos estancamos. Hoy te digo no tengas miedo, no le tengas miedo a los cambios en tu vida, las cosas pasan por algo, no te preocupes, no estás solo, no estás sola, yo estoy aquí, estoy aquí para ti. Hola, bienvenido, hola, bienvenida a v Lifers. Te saluda Ricardo Niño, y me complace tenerte en una nueva ocasión acá en nuestro canal tan interesante de reflexiones. Por favor, ponte los audífonos, cierra los ojos, y disfruta de esta reflexión tan bonita. Anticipadamente te doy las gracias, porque sin ti, nada de esto estuviese ocurriendo. Muy bien. Amigos, la vida es abrazada por cuatro grandes verdades. <ríe> sí, en esta vida, todo vuelve. Todo pasa por algo. El que se va, no hace falta. Y lo que se hace, se paga. Todo vuelve. Aquello que alguna vez fue tuyo, pero que al tiempo fue arrebatado de tus manos, tarde o temprano regresará. Solo si fue tuyo en verdad. La pareja. Esa persona que aceptamos en nuestra vida. Para compartir momentos tan mágicos como algunos tan poco agradables. Si alguien se fue de tu vida, no te preocupes. Volverá. Pero solo lo hará si de verdad te quiso. Aunque debes estar preparado. Ya que si esa persona se fue, es muy probable que tal vez lo haya querido intentar con otro amor, pero no le funcionó y por eso haya decidido volver. Si esto te ocurre, prepárate, ármate de valor, controla tus sentimientos y pregúntate si de verdad quieres tener a esa persona otra vez en tu vida. Si su ausencia te dio paz, créeme no te hace falta alguien así pero en cambio si fue el destino quien decidió separarlos y en ustedes siempre existirá ese amor del uno por el otro tranquilo tranquila se encontrarán otra vez y estoy seguro que vivirán los mejores momentos de su vida todo pasa por algo esta es la mejor frase para hacerte entender que no debes aferrarte a una persona. No puedes permitir que tu felicidad dependa de alguien más que no seas tú. Entiende que, sí, las cosas pasan es por algo. Si perdiste el trabajo, no te rindas. Encontrarás uno mucho mejor. Si un amigo te traicionó, no te lamentes. Quien perdió fue él. Por alejar de su vida a una persona tan maravillosa como tú. Si esa persona a quien amabas tanto. Un día decidió irse sin más. Alégrate. La vida está ayudándote a sacar a esas personas. Que lo único que te generarán. Será dolor. Velo así. Si se fue. Por algo ocurrió. Tal vez no era la indicada para ti. Tal vez no era el indicado para ti, tal vez solo fue un pasajero más, uno que tenía el deber de mostrarse otra cara del amor. Si has llegado a este punto del video, te pido encarecidamente que por favor me dejes un comentario con una mariposa, así sabré que te está gustando este video y que eres fiel a V-Lifers, recuerda regalarme un buen like, me ayuda bastante. Y me motiva a seguir subiendo estas reflexiones. Prosigamos. El que se va. No hace falta. ¿Se fue? Déjalo ir. Déjala ir. Que elija su camino. Si se fue. Velo como una señal de que esa persona de verdad. No debe permanecer a tu lado. La vida es muy injusta. Como también justa. Si actúas bien. Ella alejará a las malas personas de tu camino Y te acercará a las buenas Una persona que solo te ha causado dolor Definitivamente no debe estar en tu vida Una persona que en lugar de multiplicarte sonrisas de las borra No debe permanecer a tu lado Una persona que solo te hace perder el tiempo Simplemente no te merece Tú mereces más que eso Deja de lamentarte Deja de llorar Deja de sufrir Por alguien que Simplemente no lo vale Basta Basta ya Basta de pisotearte Basta de creerte menos Si se fue que le vaya bien Y si su partida te causó tanto daño Entonces lo mejor Será que no regrese Lo que se hace se paga en esta vida toda acción tiene una reacción, si actúas bien, las cosas llegarán a tu vida, algunas tardan en llegar, un poco más que otras, pero no te preocupes porque al final llegarán. Pero si actúas mal, prepárate, porque cuando menos te lo esperes, la vida te dará el golpe más fuerte de tu vida. A algunas personas este golpe les tarda en llegar, pero cuando este al fin llega, se derrumban por completo. A veces es extraño ver cómo alguien que ha actuado tan mal le va tan bien, y cómo alguien que ha actuado bien le va tan mal. No importa cómo sea el contexto, ambas son enseñanzas. La vida es como un huerto. Dependiendo de lo que coseches, esta tarde o temprano te dará sus frutos. ¿Te destrozaron el corazón? No te preocupes, la vida se encargará de hacerle lo mismo a esa persona. Tarde o temprano, sufrirá igual o más que tú. Y tú estarás ahí, en primera fila, viéndole caer. Sé que esto tal vez no suena bien, pero seamos sinceros. No es justo darlo todo por alguien y que esa persona nos trate como basuras. No es justo abrir y entregar tu corazón y que te lo pisoteen. No es justo, no lo es. Entonces, ¿por qué sentir compasión por alguien que te hizo sufrir tanto? Ok, el perdón es muy importante, pero no porque hayas decidido perdonarlo o perdonarla quiere decir que tiene el derecho de entrar a tu vida otra vez. No todas las personas merecen una segunda oportunidad. No todas las personas te merecen. Nosotros en realidad solo estamos de paso. Dios nos ha dado la oportunidad de crecer y ser grandes. Nos ha dado la oportunidad de amar, de sentir miedo, emoción e incluso de llorar. Solo se vive una vez, ¿no es así? Entonces, ¿dejará que alguien llegue y te arruine el día? ¿Dejarás que alguien llegue con su cara bien lavada y te pisotee? ¿De verdad lo harás? Si lo haces me decepcionas Porque no puedo creer que te quieras tan poquito La vida te enseñará si vale o no la pena sufrir por alguien más Te enseñará si ese último esfuerzo es suficiente Te enseñará que todo vuelve Te enseñará que aquel que decide irse en realidad no hace falta Te enseñará que las cosas pasan por algo Valórate quiérete, ámate. Hazlo solo como tú sabes hacerlo. Por favor, querido o querida amiga, regálame un buen like, suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que te avise cada que suba algún video y comparte este video con tus amigos o amigas para así poder llegar a muchas más personas. Por ahora acá en BeLifers nos despedimos. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.